Hola, hola, buenas Aquí soy comentando. Un día más a la taberna. Y hoy volvemos con Total War Troyamizos. Estamos recuperando nuestros territorios contra los griegos. Y poco a poco vamos sacando fruto. Ya tenemos más o menos la estrategia clara de lo que queremos hacer, cuáles son nuestros objetivos. Y vamos a ir a por ellos. Ahora bien, vamos a frenar los refuerzos de los dardanos. Así que, sin más dilación, vamos a partirnos la cabeza contra esta gente. Las hachas no me preocupan, lo que más me va a preocupar van a ser estos escaramuzadores. Como ya sabéis tienen un montón de penetración de armadura y nosotros que tenemos armadura media sufrimos mucho contra este tipo de proyectil. Entonces vamos a tratar de frenar el envite de las hachas y a ver si podemos adelantar por algún lateral, flanquear, aunque va a ser una línea pura y dura. Lo único que vamos a hacer es vamos a ser listos y vamos a desplegar muy anchos. Vamos a meter este señor aquí. Vamos a meter 1, 2 y 3 en el mismo grupo. Eso es. Y aquí otro grupo y otro grupo. Perfecto. Entonces, con este vamos a poder correr un montón. Y luego por laterales que llegarán más tarde. Eh, seremos capaces de envolver, hacer un sándwich y explotarlo todo. Así que, vale. Vale, grupo 3 aquí, grupo 4 aquí. Vale, y nos movemos más o menos rectos, pero sin.. Eh, perder la formación Vale, me gusta Problemita Ellos están ya en alto Están esperándonos que los proyectiles de... pues Espero que el Vale Vale, así está perfecto Vale, vamos a darle un poquito de velocidad aquí En la zona centro Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Porque quiero llegar antes o, o más o menos igualado Con el centro Nada, en cuanto lo tengamos vamos a chocar eh. Vale, ¿cómo estamos? Vale, continuamos Este grupo de tres que continúe Vale Vale, vale A ver cómo lo gestiona él Yo creo que me va a chocar bastante de cara Como se nota la diferencia de velocidad ¿eh? Se va a pasar ya Ok, continuamos Si mi héroe es capaz de asumir mucho fuego Eh, vamos, vamos Es capaz de asumir mucho fuego de, de proyectil Ganamos mucho terreno ¿Vale? Vale Ok Ok El enemigo ha detectado tus unidades opuntas Vale, vale, vale, vale, vale Continuar por aquí Vale, perfecto Podemos colapsar, vale, no, me lo voy a llevar para allá Maravilloso Ok, mi héroe en cuanto tenga esto lo vamos a Soltar aquí en medio y vamos a disfrutar De lo lindo Vale, ya podemos, Perfecto, perfecto, perfecto Y nuestro héroe Uno contra uno es bastante Más mortal Guerreros vale, bueno, ok Vale, bueno, colapsar aquí ya está Vale, que nos cargamos a su héroe Y cuando nos cargamos a su héroe Ellos van a notar un montón el bajón de moral Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Sigue aquí, sigue aquí, insiste, insiste, insiste, insiste Vamos, chico la victoria está al alcance de vale, la vale, vale, vale, vale, vale, sí, perfecto Vale Vale, uy, uh, encima Oh, nos hemos cargado a su héroe Perfecto, encima vamos a poder activar ahora la velocidad Y esto va a ser ya Maravilloso Vale, eso es, eso es, eso es Y cada uno contra a por su grupo Vale, perfecto Dime con los pies estimados más cuesta abajo Cómo corre el héroe, tú Perfecto vale vale vale vale vale vale maravilloso uy no no huyen no huyen no huyen vale perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vale vamos a insistir aquí y nos vamos a cargar este ejercitito de aquí este ejército, este batallón ¡opa venga! Porque quiero acabar con ellos, ¿eh? No vamos a dejar ni el rastro. Venga. ¡Bum! Oh, y un colapso. Nah, y en cuanto se mueran, finalizamos batalla. Sí, porque eso es una cosa que ¿Vale? Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. 30 pérdidas solo. Está muy bien esto. Porque estamos... Chocando, reventando ejércitos Y minimizando las pérdidas a tope Y eso está muy bien Nos va a ayudar un montón a sobreponernos De la situación de la que venimos Porque está bastante mal Pero bueno, porque sí oh, ¡Qué basto, tú! Vale, nice Motivación, alimentos Bien, bien, porque además ¡Uh! Guerre... Oh, 24% Vale, guerrear nos está haciendo Ganar mucho, mucho alimento de los botines, más que nada Llegamos No, qué lástima Vale, nivel 4 Ahora sí Veteranía y instrucción Nuevas Unidades de infantería con escudo Y Ah, vale <ríe> Make sense Vale No tiene equipo este No, no, este señor no tiene equipo Jabalina No tenemos jabalinas Armaduras No tenemos más armaduras y seguidores tampoco Vale U uh, objetos Ahora bien Vale, este es el asedio de Stimfa, lo Que no pudimos hacer el capítulo anterior Pero ahora que nos queda Merope Ah, mira, esta sacerdotisa nos ha subido al 2 Vale, no Y esto, el resto no tiene sentido Porque no, no tenemos a esta mujer Dentro de ningún ejército Así que vamos a pasar No le vamos a agregar nada Miedo me da este... ¿Qué, ¿Qué eran los Beocios? Eso es. Este ejército Beocio, miedo me da, ¿eh? Pero bueno, veremos cómo lo paramos. Tenemos que venir aquí a Corinto a, a taparlo. Pero bueno, siguiente turno. A ver qué ocurre. ¡Ojo! ¡Avantes! Aquí les nomás estas cosas, porque además esta gente donde está, aquí arriba. ¿Y yo para qué quiero pegarme contra esta gente? ¡Ah, no! Aquí. Eh, no me líes No me líes con estas cosas Porque ya hemos aprendido Y hay cosas que no valen la pena <risa> Y es liarse porque sí y, y luego te dejan tirado Vale, bien Y taca contra Paris, así me gusta Dardani a ver qué va a hacer ¿Me va a venir a atacar? No, ha pasado de nosotros. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Guerra al fin. Sus aliados, París de Troya, poco fiable. What. O sea, ¿me estás declarando la guerra tú que estás aquí en... literalmente parla? Ok. Bueno. Este tipo de cosas, como a través del mar. Sí, vamos a entrar en guerra con vosotros, pero no llegará ningún barco nunca. Bueno, luego te descuidas, ¿sabes? A lo mejor viene una super flota ahí y nos pasan por encima. Uy, miedo a los bioccios. Vale, quiere defender Corinto, pero ya. Trece, Nosos, Dionisios. Vale, nivel de curto perdido con Zeus. Arena de espanto, fracaso. Deliberación, éxito. Agamenón, héroe, listo para servir. Vale. Agamenón. Buen hombre. Ven aquí. Vale. Ahí. Bien ubicado. En Corinto. Ok, ¿qué le vamos a reclutar? La verdad es que me está funcionando bastante bien la, la infantería con garrote, así que creo que nos la vamos a quedar. Le sacamos le sacamos 4 Porque lo valemos Vale, vamos a envenenar El pozo Me lo quedo Éxito, vale, me gusta Deben estar tocados, bien Arenga de espanto Ritual de presión, no Y a esta mujer profecía de condenación Obstaculizado No nos vale para mucho, así que vamos a ser listos Arenga de espanto Reduce la moral, vamos a ir para allá a ver qué tal funciona esto Éxito, bien Nivel 3, me gusta Vehículo del vino Arena de espanto mejorada Menos 5% de la moral Venga Que reduzcamos la moral bastante fuerte eh, Aquí, ¿dónde era que teníamos el templo? A Zeus Vale, pues nada Vamos a hacer aquí una oración Ritual de exaltación Me gusta Bien, nivel de culto ganado Recuperamos 20 puntos de favor Vale Poseidón Afrodita era Artemisa Zeus Más 15% en favor de los dioses Por rituales en asentamientos enemigos Vale, no Vamos a coger el servicio de Zeus Oh, espérate que, que tiene otro nivel Pero es que aumenta el coste de las acciones del ritual de exaltación Está feo eso Vale Vale, ok Vamos a guardarle los puntos para más tarde No nos vamos a gastar ahí en medio Vale, esto lo vamos a reventar de aquí Sí, resolución automática Serán ellas, gravemente. Bueno, sea, pero no mueren. Vale. Es que eso es nuevo del patch. De, en las otras simulaciones te avisa que es una mejora que ya metieron en otros Total War. En el... O sea, sin ir más lejos, en el Warhammer sí que está. De, oye, estas unidades se van a morir. Seguro que quieres pegarte. Y, y te, te pregunta. Pero bueno, está bien que te pregunte eso. Vale, vamos a viajar aquí a Trinto. Vale, y nos reponemos un poquito. No podremos reclutar, pero bueno. Uf. La residencia actual de la enalfacción que la controle lo controlará también a ella. Uh. Lol, eso no lo tenía yo pronosticado, o, o al menos localizado. Vale, atacamos a tiene mucha morralla. Porque, o sea, tiene muchas unidades a mitad, pero. Ojo, cuidado, eh. Vale, yo creo que los exploradores centauros son los que nos van a dar aquí. Unidades con jabalina, que es lo que tenemos. Moral, hacha y espada. Mira, esto no nos vale de mucho, pero. ¿Ves? Con la autor Uh, además me gusta. A nivel de interfaz me gusta. Las rojos serán destruidas en batalla. Y se te mueren. Pero. Vale, ok, pues vamos a librar batalla. Somos literalmente Cuatro batallones Ay, encima no tienen ni siquiera muro Vale, bueno, mejor me lo pones A ver si podemos rusear este ejército Además este es el duelista, vale Está feo Vale, me lo quedo Me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo Vamos a jugar con niebla Vamos a ser listos. ¿Dónde pueden ellos desplegar? Buah, probablemente cojan esa colina o a lo mejor en otro costado. Vale, bien. Vamos a coger nosotros nuestra colina. Vale. Que además nosotros tenemos aquí la generación de rabia súper gratuita. Y vamos a usar los centauros para ir escauteando la zona. Uh, ya empieza en cuanto desplegado. ¿Vale? Y vamos a ir hostigando nosotros con los centauros. A ver si nos podemos quitar rápidamente los pelotones dárdanos que son de. de poca. de poca armadura. <coughs> y todo lo que nos ahorremos, pues mejor. O sea, todo lo que nos ahorremos a nivel de combate, me refiero. Uf, aquí es que vamos a tener problemillas. Mira, mira, mira, mira esas lanzas, tú. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No se va a querer mover, ¿eh? Ok, vamos a cruzar nosotros entonces. Es que quiero evitar a ese arquero con, con. mis. con mis exploradores. yugos Qué mal me va a pillar esto. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale Vale, vale Vale, no, tú colapsas aquí Vale, muy buen colapso este Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vale, grupo 3 salimos de ahí Salimos de ahí, salimos de ahí, salimos de ahí Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, Perfecto, y esta gente puede aguantar aquí muy bien, ¿vale? Muy bien esos centauros Muy, muy bien esos centauros Vale, pues nada, si estamos sin munición, vamos a pegar la vuelta y vamos a acusar a esta gente Vale Vale, vale, vale, vale, vale, eso. No, no, no. Aquí, aquí, aquí, aquí. Es que no se hace falta, ¿eh? Vale, pues nosotros aquí. Venga, colapsamos aquí. Bien. Uh, ¿qué pasó? Aristía, pero por algo... Ah, no. ¿Qué fue? A ah, ver, echar alguna magia, puede ser. Cosas de los dioses. Vale. Nuestro oro, la verdad es que aquí debería estar bastante cómodo. Siendo la potencia que tiene, o teniendo la potencia que tiene uno para uno, no debería sufrir tanto. Venga, venga, venga, una carga ahí. Acaba con él. Vale. Bien, esos dárdanos ahí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, perfecto. Venga, continúa ahí. La victoria está al alcance de la mano. Venga, lo tenemos. Venga, acaba con ellos, bien. Venga, pasamos por encima. ¿Está huyendo con todo? ¿O soy yo solo? O sea, ¿me lo parece? Venga, acabad con ellos. Dios, la aristía. Vale, ¿y aquí qué tal? Vale, maravilloso. Uf, aquí vamos a perder mucho por la aristía. Eh, venga, colapsamos. Vale, y aquí, epa. No, es que mandarlos ahí es matarlos. Normal. Vale, nuestro señor suero ha muerto. Sí, antes lo hemos matado vale pues nada vamos a girarnos ya y cargamos aquí, aquí hemos perdido mucho vale si sí, el que se queda aislado y que pierda la aristía y ya está, nosotros estamos tranquilos si sí, podemos llegar a recuperarlo, los pues los perfecto vale no nos preocupamos, ok grupo 3 recuperamos aquí nuestra gente de Garrote también que venga para acá bueno que se encargue de estos Vale, vale, vale, vamos a darle calor porque esto ya está Sí, además, él una vez ha gastado la aristiana la puede volver a usar y ya está Y cuerpo a cuerpo nuestro debería ser bastante más eficaz que el suyo Vale, ojo, ojo, grupo 3. ¿Llegamos o qué? Que no use el arco, por su padre Venga, buena carga pues no hemos llegado, ¿eh? Vale. Buah, es que este héroe, el Arda, lo hemos dejado por ahí a su libre albedrío y nos ha costado bastante. Nos ha hecho mucho daño. Vale, sí, no, entre, entre todos lo, le hacen un traje y lo revientan. Nada, no, solo con los tentáculos lo sacamos. Vale, muy bien. Perfecto, maravilloso. No lo demasiado. Bueno. Hemos recibido daños, pero... Hemos conseguido asediarlo. O oh, si no lo hemos conseguido, nos queda clic derecho, otra batalla, simulamos y para adelante. Er ah, no, no, no es raro porque si la acaban de conquistar, venga a tu casa y. Dale, dale, celebrarlo, hijo. Tu job. Vale, más dos de continuación alimentos y bronce. Oh, y oro, vale. Eh. Vamos a ocupar simplemente porque como tampoco nos da muchos recursos. Vale. Capacidad de campaña. Felicidad a la provincia local. Vale, vamos a construir. Vamos a ser listos. Pero del bosque. Vale, ¿Y ¿qué más queremos aquí? Una almenara... No, no, no está tanto. Madera por turno. Munición, unas proyectiles. Hmm, vale, nada, no, madera normal y ya está Ok, es un buen comienzo y... Velocidad, no, no voy a, voy a guardar turnos para poder ponerle las senda de Ares cuando llegue el momento Y que reviente todo Vale, nos gusta, esto está muy bien Vale, perfecto A ver cómo nos... ¿Podemos reclutar más cosas aquí? No, vale, vale, vale, vale. Ok, pues nada, ¿qué más cositas tenemos? Un número puesto en la corte. ¿A quién? Vale, afirmado muy bien. Reclutamiento local en la provincia. Vale. Oh, bueno, claro, aquí estamos aquí, podemos reclutarle para el ejército. Perfecto. ¿Qué podemos sacar de aquí? Unos cuantos proyectiles no estaría nada mal. Vale, vamos a sacar escaramuzadores. Ok, una de, de está bien. <coughs> no, de hecho, aquí no la vamos a sacar, vamos a sacarla aquí. Vale, pues vamos a sacar una, una quinta de garrotes con escudo. Vale. De hecho, este ejército que me lleva. Lanceros. Vale, bueno, espero tener que el garrote nos sirva. ¿Qué más? Manifiesto disponible en micenas. Hombre, vale. Recursos, rangos de reclutamiento de agentes, ¿no? Felicidad, crecimiento, coste de reclutamiento de los ejércitos, tiempo de construcción de todos los templos. Vale, no, pues vamos a meter el vamos a meter el diezmo y vamos a quitar de aquí esto y vamos a meter aquí esto. Reclutar. ¡Ah, que lo insta recluta! Se me cuidan, señores. Vale. Puntos había asignar Anfimaco Vale Estamos repitiendo Vale, pasamos de turno Y vemos a ver Qué situación nos encontramos Ante nosotros Nos van a asediar seguramente otra tendría de asediarnos Corinto Vale, vale, vale Hemos pasado yo, yo creo que ya estamos Bastante bien establecidos Ojo, otro que único Uh, piedra ¿Nosotros cuánta piedra generamos? 400 por... Ah no, 100 por turno Vale, vale, me la voy a quedar Porque ahora nos vamos a liar a reclutar a muerte Tenemos que hacer crecer los ejércitos Hacerlos más grandes Y poder ir a chocar ahí a tope contra ellos Para poder conquistar Hay que recuperar regiones que hemos perdido Tratado de paz Ojo... Este acuerdo disminuye tu nivel de confianza. Un nivel de confianza bajo reduce la probabilidad de éxito de los acuerdos futuros. ¿Por qué estamos en guerra contra este señor? Mm, mm, mm. Eh, eh, eh, eh. A ver, un, tra un tratado de paz. Y encima... Hazte vasallo. Ah, no se puede porque es ultra negativo. Va, pues te lo rechazo todo. A tu casa. A tu casa. Uf, vale. Yo creo que es buen punto para dejarlo aquí para el próximo capítulo. Se nos ha quedado un poquito más corto, pero bueno. Tenemos... El grifo menor listo para combatir. Vamos a chocar contra todo esto en Corinto contra un ejército peorcio. Luego iremos a por ellos porque esto no puede quedar así, ¿eh? Así que nada, dicho esto, lo cerramos para el próximo capítulo. Espero que estéis disfrutando de la serie, que os esté gustando un montón el Troyan Mythos. Y recordad, seguidnos en Twitter a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También recordad, seguidnos en Twitch, que abrimos directo de vez en cuando. Y por último, suscribiros a la Taberna Roca Negra. Estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es de todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.